Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de Presa Canario Irema Curto Kennels de Tenerife, España. Hoy me apetece hablar, y creo que es conveniente hacerlo, de aquella campaña orquestada No sabemos de dónde, dónde empezó. Aunque tenemos una idea, yo al menos tengo una idea, y como yo mucha gente, ¿no? de la afición de los perros. Eh, aquella campaña de los perros peligrosos parece que es que a los perros no son peligrosos esa campaña duró aproximadamente ocho años eh, luego ahí fue decayendo y ya prácticamente no se habla de los perros peligrosos pero claro, ya cumplió la función que pretendían que era meter el miedo en las cabezas y los corazones de los ciudadanos eh, aficionados a los perros de presa mm, y eso ha llegado hasta nuestros días, lamentablemente bien, en la segunda mitad de la década de los 60 del siglo pasado yo escribí un artículo que fue muy elogiado por parte de muchas personas que lo leyeron publicado en el periódico El Día, que es el periódico de más tirada de Santa Cruz de Tenerife. No iba de perros el tema, pero bueno, no quiero traer a colación cuál era el, el, el tema al que yo me refería, porque lo importante es lo que yo planteaba. Lo que yo planteaba es que lo peor que le puede ocurrir al ser humano porque a fin de cuentas somos animales, eh, racionales pero animales eh, influenciables y somos animales gregarios entonces mmm, si hay toda una campaña bien orquestada como fue en ese caso de los perros peligrosos por todos los medios de comunicación televisión, radio, periódicos mmm, pues claro, ese miedo se fue, fue calando en las mentes y en los corazones de las personas en todo Occidente, que es donde más afición había a los perros. Y sigue habiendo. Pero a partir de aquel entonces, tengo información, porque yo fui durante muchísimos años eh, socio, desde 1975, socio de la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas Españolas de España, eh, y en el boletín informativo que recibíamos los socios, yo ya no soy socio desde hace un tiempo para acá, porque ya dejé de criar pastores alemanes, y ya no tiene ningún sentido que yo siga pagando una cuota para nada, porque los perros de prensa agraria nos inscribimos no en la sociedad canina española, sino en el United Kennel Club, y fue un acierto esa decisión, y agradezco muchísimo a los directivos del United Kennel Club que aceptaran nuestro libro de orígenes, Loic, libro de orígenes Irema Curtó Y desde entonces estamos tramitando nuestros pedigris en, con, a través de la sociedad de, del United Kennel Club. Bien, entonces eh, retomando el hilo, el miedo el miedo a ese. Ah, ya sabía lo que iba a decir. El, en el boletín informativo de no recuerdo qué año, pero ya enseguida de aquella campaña, eh, cuando lo recibí, como todos los socios, le echamos una lecturita a ver qué es lo que hay, qué es lo que hay, el movimiento de las camadas por razas. Allí podemos nosotros contrastar año, por, año a año el número de ejemplares de camadas que se inscriben. Eh, de las distintas razas, pues yo qué sé, perro de presa canario, o pastor alemán, o dogo alemán, en fin, todas las razas que están reconocidas por la Sociedad Canaria Española y por la FCI, Federación Cinológica Internacional, con sede en Bélgica. Bien, pues la inscripción a partir de esa campaña de perros peligrosos, la inscripción de camadas, en el libro de orígenes español había descendido un 40 o un 40 y pico por ciento, lo cual quiere decir que como la gente no compraba o compraba en mucha menos medida, ¿eh? se compraban menos perros, los criadores dejaron de criar. Yo seguí criando igual, afortunadamente seguí vendiendo igual. Se duró durante un tiempo, me, me mantuve. Luego ya fue decayendo también en nuestro caso. Luego ya cuando vino la crisis financiera, a nosotros, a Isema Kurtóquenes, nos hizo mucho daño. Pero anteriormente seguíamos criando y seguíamos vendiendo. Y ha dicho más de una vez que si el criador no logra vender sus productos, productos pues de perros, caballos o el que hace, yo qué sé, leche condensada, si no logra venderlo tiene que retirarse entonces mmm, había descendido un 40 y pico por ciento ¿por qué razón? porque una gran mayoría de la población eh, se creyó eso. eso fue una creencia, ¿no? creer que era cierto y eso era totalmente falso porque perros de presa y todo tipo de perros hace siglos que se crían hoy en día los perros que se crían y desde hace unas cuantas décadas debido en buena medida a la nueva forma de vivir los ciudadanos, tanto en el campo como en las ciudades, hemos seleccionado mejor los perros en el aspecto de que sean más sociables, eh, que no sean agresivos. Entonces, eh, normalmente los perros no son agresivos por naturaleza, pero hemos puesto eh, mucha atención en la selección de los ejemplares que destinamos a la reprodu reproducción de lo que tanto he hablado y escrito yo. Bien, y como yo otras personas, no soy el único. Bien, entonces mmm, hoy lo que quiero es, y traigo a colación el tema de los perros peligrosos, eh, porque estamos ahora con el, lo del coronavirus este eh, que tanto miedo mmm, ocasiona en la mayor parte de la población, ¿no? Y según los informes que podemos seguir vía internet, o las redes, porque por los medios de comunicación, periódicos, radios eh, y televisión, eh, no viene esa información. Hoy estaba oyendo a primera hora de la mañana que el 90%, 90 y pico por ciento de todos los medios de comunicación, de todo el mundo, están en manos de las élites que gobiernan la economía y las políticas del mundo. Y la inmensa mayoría de los políticos de los gobiernos del mundo obedecen esas directrices porque son unos corruptos y lo sabemos todos. La inmensa mayoría de los políticos son corruptos, lamentablemente, pero no son todos, está claro. Y ahí hay una lucha entre los corruptos, que son mayoría, y los no corruptos, que tienen que luchar mucho, para poder sacar políticas en defensa de las necesidades del bien común humano. Bien, entonces, eh, los perros tenemos que reflexionar, no los perros de presa canario, sino cualquier raza, no son peligrosos. Peligrosos son muchos humanos, de estos corruptos que os digo. Muchos, eh, aplicando sus políticas completamente nefastas para los ciudadanos, ne, ne, frente a los que la mayoría de los ciudadanos estamos en contra, pero poco podemos hacer en muchos casos, pues porque eh, nos presentamos a, a unas elecciones, votamos a determinados partidos y después resulta que todo lo que nos han dicho pues, se ha incumplido, se nos ha mentido. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es no creernos todas estas historias por lo que parece, por todos los informes que podemos seguir por las redes muchas de las personas que enferman de lo que llaman coronavirus eh, de este coronavirus que es tan mortal según dicen muchos no padecen ni han padecido coronavirus y creo que ha sido una gripe normal y corriente pero bueno, no voy a meterme más en eso porque para eso hay muchos especialistas y se pueden seguir por las redes verdaderos especialistas, doctores en medicina, científicos en la investigación de todo tipo, relacionados con la salud humana y animal. Bien, Entonces, lo que tenemos que plantearnos es que no tenemos que dejarnos llevar por ese miedo, eh, porque los perros que son tan fáciles de criar y tener en casas, en haciendas, eh, eh, en, en, en chalets, eh, en medios urbanos, porque se adaptan perfectamente. Nos humanizan en la tenencia de los perros, tener animales, ya que hay tantísima gente desvinculada de la naturaleza, ¿eh? tener un perro o dos en la casa, lo que puedan tener, y mejor si tienen un, un jardincito o un solar o una azotea, en, en Canarias hay muchas casas terreras que se llaman, ¿no? o de dos plantas y hay una azotea, se pueden tener perros y tenerlos en condiciones, en perfectas condiciones, en la península ibérica igual, en las Islas Baleares yo pienso que en todo el mundo, ¿no? Bien, pues el tener perros de nuestro gusto, perros que a nosotros nos guste tener ¿eh? que nos atraigan, que eso es muy humano y ya digo, nos acercan mucho a la naturaleza, nos vinculan con la naturaleza. El perro es un ser inteligente, no en el sentido de la inteligencia del ser humano, pero sí tienen su inteligencia, su capacidad de comprensión eh, y su capacidad de afecto con respecto a los seres humanos. Se ha visto que en todas las familias donde hay perros, los hijos se crían más felices, la gente mayor está más feliz con sus perros, los sacan de paseo, los tienen en casa, les hacen compañía. Y los perros de presa canarios, que nosotros criamos no solamente en Ilema, Curto Canels, sino muchísima gente en, en Canarias, en España en general y en el mundo, son perros muy equilibrados y los seleccionamos bien. La mayor parte de los criadores tenemos muy en cuenta las reproductoras y los sementales que utilizamos. Y esos cachorros se crían en las casas, en las familias y les hace mucho bien. Imagínense usted niños que nacen ¿eh? y desde el año de los dos años que en su casa hay algún perro de presa o de otra raza, pero a mí ahora me toca hablar del perro de presa canario, ¿eh? y que ese perro a lo mejor vive 10 o 12 o 15 años y ese ser humano que ha nacido y que a lo mejor los padres han metido en la casa o en el chalet o en el jardín o en la nave industrial o en la finca, un perrito de presa o dos, eh, o los que sea, eso depende del gusto de la persona, ¿no? de la familia, de sus posibilidades. Imagínense esos niños que conviven con esos perros cariñosos, equilibrados, inteligentes, afectivos, ¿eh? hasta que ese ser humano tiene, a lo mejor, ...10, 12, 15 años... ...si ha entrado en la casa... ...pues cuando el, el niño tiene... ...o los niños tienen 5, 6, 7... ...cumplen 20 años y los perros... ...han estado viviendo con ellos... ...eso les ha beneficiado muchísimo... ...eso lo saben los médicos... ...todos, lo saben los psicólogos... ...los médicos en psiquiatría... ...saben eso... ...y lo saben los sociólogos... ...y lo sabemos todos los que nos preocupamos... ...por los animales y por el bienestar del ser humano, que es lo mismo que el bienestar del animal. Nosotros que tenemos caballos, y yo me empeñé antes de tener hijos, en vivir en el campo y al final se cumplió mi sueño, eh, mis hijos se han criado con perros y caballos. Eh, y bueno, y con, y con bastantes perros, cuando ya empecé en plan profesional y yo pienso que ellos se han criado muy felices con los perros, les ha hecho mucho bien, y los caballos lo mismo, y aprender a montar a caballo, y montar en pista, y salir al campo de paseo con amigos, con amigas, todo eso es muy beneficioso para el ser humano, muy beneficioso para el crecimiento mental y afectivo, sentimental. Entonces yo lo único que quiero es eh, recordar, eh, que hay que olvidarse de esos miedos porque hay gente todavía que me preguntan ¿pero esos perros no son peligrosos? yo siempre digo peligrosos son los políticos corruptos eh, peligrosos son esas personas que no son políticos corruptos pero que andan conduciendo un automóvil y que se saltan las normas de circulación el código de circulación constantemente poniendo en riesgo sus vidas y las de otros ciudadanos y muchas veces pagan los ciudadanos que acaban muriendo por accidentes que han ocasionado esos irresponsables. Que esos irresponsables tienen que plantearse que hay que eh, respetar el código de circulación, los stops, los ceda el paso. ¿eh? Y yo soy más consciente de eso que nunca desde que tengo hijos. A mis hijos siempre les he dicho, cuidado con los stops. No, es que no pasa nadie, que yo tengo visibilidad. No, párese ahí porque encima el código de circulación, cuando usted estudia para sacar el, el, el carnet de conducir, viene, que los stops es para respetarlos, porque a lo mejor usted cree que no viene nadie, y sí, y a mí me ha pasado más de una vez, que me parecía que no venía nadie, y después ha sido mi sorpresa, cuando ya llegaba el stop, pero me parecía que no había nadie en ese momento, pasar un automóvil, porque el ser humano, todos, eh, podemos eh, no ver algo, que está ocurriendo y lo vemos en el último momento bien entonces ánimos a aquellas personas que sean aficionadas a los perros tengan perros en sus casas comprados o no pongan perros en sus casas cuidado quiero ahora se me viene a la mente algo muy importante las protectoras de animales en los últimos años se han ido llenando de perros que han entregado personas que no los podían tener, o perros que fueron abandonados y las protectoras de animales eh, pues los han tenido que recoger. Aquí en Canarias rige una ley que me imagino que la península es la misma, las Islas Baleares también, y en otros países me imagino que será también, que los ayuntamientos de los distintos municipios están obligados a recoger los perros abandonados de su municipio y entregarlos a las protectoras de animales de su zona. Bien, algunos de esos perros, cuidado, no quiero meter miedo a nadie, simplemente alertar porque como criador y como adiestrador y que por mis manos durante muchos años han pasado muchos perros, en estos últimos años menos por la campaña de perros peligrosos, por la crisis financiera, hay menos perros en las casas, muchos menos. Bien, eh, algunos de esos perros, antes de adoptarlos, piénsenlo bien si se los llevan a sus casas, que sea eh, a prueba unos días y si no se lo permiten, no se los lleven porque me consta, tengo experiencia en eso, que esos perros han tenido problemas de comportamiento no todos, algunos, probablemente minoría, pero es cierto y hablo con conocimiento de causa luego a mí me han traído perros ¿sabes? de esos para distrar y porque tenían problemas con ellos me recuerdo yo ahora mismo concretamente de un señor militar no sé si era coronel o teniente coronel, y, y la perra hubo que entregársela, no se podía adiestrar. Tenía problemas de comportamiento, había sido adoptada. Yo les regalé una perra porque tenía una ligera, depresa, que tenía una ligera displasia unilateral, o sea, solamente de un lado de la cadera, se lo dije, se la llevaron a su casa, maravillosa. Pero la otra perra la tuvieron que entregar. Bien, eso ha ocurrido más de una vez. Aquí en Canarias, por ejemplo, que no sé si fue en Tenerife, un perro adoptado, un, bueno, no voy a decir la raza, y le costó la vida a la madre del joven que adoptó el perro. Eso hay que evitarlo. ¿eh? Pero eso es frecuente, no. Muerte por, por accidentes de automóviles es innumerable, todos los años. De automóviles, de bicicletas, de motocicletas, muertes por perros minoría muy pocos agresiones por parte de perros a sus dueños muy pocos y en otro vídeo procuraré hablar que estos perros que tienen a veces problemas de comportamiento son problemas no congénitos sino adquiridos y hablaré de cómo hay que criar los perritos para que luego sean sociables y que no tengan esos comportamientos porque son adquiridos debido a una crianza inadecuada un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.